Conocemos que tanto empresas como personas requerimos un abogado para solicitarle una asesoría jurídica para alguna situación que nos toma por sorpresa o que hubiéramos podido prevenir. Sin embargo, sentimos algunos miedos porque la situación de debilidad en la que nos encontramos puede ser mal aprovechada en el ejercicio del derecho. También miedo a los altos costos en el proceso y más aún si no se obtienen los resultados esperados. Lo que es importante aprender como integrantes de una sociedad es buscar el abogado para asesoría previo a alguna situación que pudiera generar conflicto. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Acaso estamos acostumbrados a una política de odio y de agresión donde buscamos la venganza también con los códigos? Podemos avanzar, ¿verdad? Por eso nace líder abogados, un bufete de abogados, quienes están repensando el derecho, dándole una visión humanista, donde se preocupan por el ser, permitiendo el acceso a consultas legales y profesionales sin costo, generando confianza, reivindicando derechos, sirviendo de conciliadores entre las partes a pesar de las diferencias que éstas puedan tener, porque así, como en un proceso de vida, sacamos lo positivo y nos deja una enseñanza, en un proceso jurídico también. Líder Abogados, liderando casos ganadores.